La organización Andalucía Laica ha dado su respaldo a un joven adolescente de 14 años que lleva tres pidiendo que se retiren de las aulas de su instituto público los símbolos religiosos. El joven pide que se cumpla lo que la ley recoge, como es tener un espacio libre donde educarse. Héctor está a punto de cumplir 15 años y tiene muy claro que va a conseguir que los símbolos religiosos desaparezcan de las aulas del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Roque de Dos Torres, una lucha que comenzó con tan solo 11 años cuando observó durante el primer día de clase que todas las aulas del instituto tenían motivos religiosos. Y entonces lo comenté con mis padres en casa, mis padres fueron allí al director a, hablar, a hablarlo, durante tres años hemos estado con diálogo para ver si quitaban, en la simbología religiosa pero hemos visto que no así que estamos aquí pero el diálogo de estos tres años solo ha servido para que quiten el crucifijo de una pared del aula de ética un símbolo que está presente en todas las clases del centro por eso hoy da otro paso y ha registrado tanto en la delegación de educación de córdoba como en la consejería de sevilla junto a la organización córdoba laica un escrito donde pide que se vele por los derechos y libertades que reconoce la propia constitución española los años 80 las instrucciones eran claras, la Constitución dice lo que dice y entonces en los centros públicos no tiene que haber ningún tipo de simbología que marque una ideología determinada. Y se quitaban de oficio. Al diálogo y reuniones con la dirección del centro, Héctor ha sumado campañas a través de las redes como esta. ¿Por qué hay crucifijos en la aula pública? ¿Por qué líderes religiosos visitan centros públicos fuera de la obra de religión y juntando a varias clases? Él finalizará sus estudios de la ESO este curso y abandonará el centro para iniciar bachiller en otro pueblo, pero está convencido que conseguirá la retirada de los crucifijos y otros símbolos religiosos porque vulneran los derechos fundamentales de igualdad, libertad religiosa y a confesionalidad del Estado recogidos en la Constitución Española. Formación